Las condiciones que presentan las calles en el sector Los Rielitos de esta ciudad de San Francisco de Macorís tienen preocupado a los residentes, quienes hacen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen el problema. Bueno, la situación de esta calle, ah, le dijo que, el, que esto que no estaba en proyecto, que estaba posiblemente para pase la pero. Granada, miles, aquí hay polvo de maldad y cuando es el agua. Es agua cuando está Muriendo, muriendo ¿no? lo que estamos, este polvo, porque aquí dicen que van a hacer y nunca hacen nada. El tiempo que tengo yo aquí viviendo yo no he visto que hayan hecho nada aquí. Estoy tiempo peor. Cuando llueve no estamos jugando, porque es un brazo mayo. Okay. ¿Qué ustedes solicitan a las autoridades? Bueno, que hagan algo por uno, porque no van a dejar morir aquí. Así seco. El pueblo nos va a matar. Cuando no es el pueblo, el agua. Está perdido, esto no sirve. Creo que es mucho malo los malos fetos. Ofreciéndose a uno, vea cómo uno está muriéndose. Porque si usted entra hoy la brisa le anduvo, ya estamos todos solitos. Es todo, nada más no es uno. ¿Ustedes solicitan las autoridades de esta situación? Uno se cansó. Y lo que hizo es que nos, nos sentamos, lo que Dios quiso. Yo misma me morí, dos veces. Mm. Porque que la, la, lo más grande en la vida es eso, justo que le prendan a uno así. INTN. Y, y, y, y, y. Su noticiero regional, Robinson Palanco.